¿Los globos y los payasos aburren a tus amiguitos en las fiestas? Ya te sabes todos los trucos del maguito Roddy. ¿Y no te sorprendes cuando sacas su paloma del sombrero? Juguetes radioactivos tienen la solución. Que en tu próximo cumpleaños no falte la nueva máquina de diversión. Máquina de raspados y hasta de dolor. Haciéndoles ricos raspados de codo, de rodilla y de anís ¡Mmm! Fiesta, fiesta, quiero un raspadito Fiesta, fiesta Máquina de raspados, fiesta de color Es de radioactivo, línea preescolar Máquina de raspados, hazlos con amor Máquina de raspados, la diversión que deja secuelas ¡Equipos y inhumanos! Incluye un bono de 2% de descuento en la Clínica de Traumatología y Cirugía Reconstructiva de San Juanico.